¿Te ocurre algo? ¿Te ves como un fantasma? Está todo bien. Me preocupo demasiado por algunas cosas. Vamos a averiguar quién es nuestro primer objetivo. Toma tu dispositivo y conéctalo en tu máquina. ¿Te refieres a la computadora? Sí, a eso me refiero. Revisaré ahora mismo. Espera un segundo. Oh, por Dios. ¿Qué ocurre? Así es como funciona. Parece que Golden Freddy ha puesto un pedacito del alma de todos en el aparato. Y gracias a esto el dispositivo lo no sabe todo. ¿Quién está vivo? ¿Quién? ¿Dónde y cuándo murió en la línea de tiempo actual? Tengo dos listas completas. ¿Cuál debería ser la primera? Dime quiénes murieron. Toy Freddy. Toy Bonnie. Bonnie y Chica. Lista de animatrónicos que siguen vivos. Boy, checker, Freddy, JJ, Foxy, Mangle. checker, Golden Freddy Puppet. Espera un segundo. Foxy está con vida. ¿Cómo? Si él está muerto. Tal vez tu corazonada estaba equivocada. Tienes razón. Realmente, es extraño. Ya no puedo estar segura de nada. Muchos de nuestros amigos siguen vivos en tu línea de tiempo. ¿Cómo es posible y dónde están? No tengo ni idea, no he conocido a ninguno de ellos. Lo único que sé es que Mangle sigue viva. Ella pagará por la traición. Si se encargará de ello. Esto es algo extraño. ¿Qué quieres decir? Shaker. Según las lecturas del dispositivo Chica murió y revivió muchas veces. Solo Chica. No tiene ningún sentido. Tal vez el dispositivo se rompió por su reciente incidente, y es un simple error. Tal vez. ¿Cuál es el plan? Tenemos que elegir a Bonnie, Toy Bonnie y Toy Freddy. Elegiremos a Chica en caso de que haya algún problema con los anteriores. Fija las coordenadas y la hora de Bonnie. Sabemos cómo murió, así que será una tarea bastante ¿Cómo? fácil. Scrat, concéntrate. Oh, tienes razón. Todo está preparado. Excelente. Vamos a conseguir por fin esa espada. Aquí vamos de nuevo. ¿Por qué tus ojos brillan? No es nada. El exceso de emociones provoca pequeños malestares. Saquéla de aquí. Déjenme. Golden Freddy está aquí. ¿No recuerdas esto? No, no recuerdo mucho esto. Esto ocurrió hace 100 años. Tiene sentido. Tal vez podemos tratar de preguntarle cómo arreglar el dispositivo. No tenemos tiempo para eso. Conseguir la espada es lo más importante ahora. Y no sabemos si hay un límite de tiempo para conseguir alma, Así que tenemos que darnos prisa. Tengo un plan de cómo salvar a todos. Ahora. Hola viejo amigo. Tu muerte ayudará a acabar pronto con esta pesadilla.